Música ¡Gracias! Libre soy porque estás conmigo Lo puedo porque estás conmigo Libre soy Pues todo lo puedo en Cristo que me fue tan todo lo puedo en Cristo mi Señor pues todo lo puedo en ti, Cristo que me fortalecerá me fortalecerá pues todo lo puedo mi señor porque estás conmigo soy fuerte porque estás conmigo libre soy porque estás conmigo estás conmigo soy fuerte porque estás conmigo libre soy porque estás con. estás conmigo soy fuerte porque estás conmigo libre soy porque estás conmigo soy fuerte Pues todo lo puedo en Cristo que me fue, tal será. Pues todo lo puedo en Cristo.